Chicos, ¿Qué? no será Pipa Pig. Oh, no, pero, pero... No vendrá a Alemania. Voy a dejar puntitos suspensivos. Sí. Chapote, señores. A ver. ¿Qué? ¡El día ¿Qué? de Star Wars! Bravo. Yeah. Yeah. Uh -huh. no Más conocido también como la Guerra de las Galaxias ¿Sí? Ah, Ahí, ¡Ay, qué miedo! Un... Me traje el 1% de lo que tengo en la pieza, ¿sí? Esto es... Ah, fanático, fanático. <risa> esto es solamente el 1, sí, me faltó, si no tenía sí. que tener un container. Claro, ah, pero tiene sí. todo el ¿son cosas originales? Son cosas originales, sí, sí. O, o sea wow. que, eh, o o se que yo le estoy, le estoy pagando al bisnieto de George Lucas la universidad, Sí. al bisnieto que todavía no nace, yo le estoy pagando sí. con todas las Más cosas no que menos. le compré. Sí, sí, sí. ¿Y utiliza esto usted de jugar con estos juguetitos? ¿Sí? O, son, ¿O son de yo colección? Yo soy muy juguetón, vos sabés. No, sabes? pará, pará. Sí. Vos sabés que te he invitado a jugar a Star Wars en mi sí. Sí. casa. Sí. Hasta sí ahora no sí. has querido. No he podido. Pero escúchame, no, lo que te quiero, porque veo hasta un termo ahí. Un L. Ustedes de tomar más. Sí, sí, sí, sí. Tomo mate, té, cerveza. Hay un vaso sí, también. Hay un, mate un vaso, también. vaso, mate. Hay mate, hay... Ay, no, no, no, Ay, pero ves, ese es lo del jabón. Por el, el mío tiene dos meses y parece que lleva cinco años en el baño, ¿entendés? Porque ah. se me llenó, se me chorrea el jabón. Ah, claro. hongos. Como que, no hongos, pero ah. se me chorrea el jabón y ha todo marcado. Ese está impecable. Se ese está impecab Y porque y venía la tele. Enviado, está impecable. Ah, tenía que, ah, sí, mí, ya, que Yo limpiado. lo traje. No. Si, si lo traía como estaba, era el tuyo. Claro. Pero yo le pegué una limpiadita. Y sí, pues ¿sí? ¿sí? se Pero el lo tiene como de colección, lo cuida muchísimo. O el termo, por ejemplo, se lo lleva de campamento. No, no, oh. no, que te pasa. No, no. Ah, no, ah, bueno, ah, no bueno, salen bueno. de la casa. No, no. Están... Si ahora estaban todos en los cámaras. ¡Ay, déjeme chocar! ¡Ay, de qué! Déjeme... ¡No, oh. se toca! ¡Ah, son reliquias. No, bueno, chao, no, eh. claro. Ay, por Y por me voy a sacar el casco, yo me lo voy a dejar todo, pero no escucho nada. No, Ah, era bocha, bocha. Sí. ¿Y ya quedó casco? Un coscocho? ¿Qué? Ese casco de miedo de micrófono. Es el casco de Star Wars también. Pero ya lo sé, pero lo, lo pidió por internet. Lo pedí cuando el dólar estaba ah, más bajo, obviamente. Hace mucho tiempo. Ahora es ¿no? imposible, <risa> solo podemos pedir auxilio. Claro. <risa> en otra serie. Solo pedir ayuda. Ese es el casco de Skywalker, por ejemplo. No me mates si me equivoco. De... <risa> Luke Skywalker, piloto de la rebelión. <risa> sí. Wow. Que es exactamente que en la primera película destruye a la estrella de la muerte. Sí, con ese casco. No, pero oh. me la contaste justo que le iba a ver hoy. No, no pero se pero es... Se nos pasó el tiempo para Está verla. desde... Está hace unos añitos en ¿eh? China, <risa> ¿sí? <risa> ya pasó por CD, DVD, blu todas, todo. Si no las oh. viste... ¿Te acordás, blu -baster? Escuchame. Sí. Eh, pucha. Pucha. Así que... que, que ¿no bueno, pero contá. La estrella. ¿de qué va? No va a faltar oportunidad igual de verla. Bueno, lo, lo, si vos querés, yo, yo te invito a jugar, pero para venir a jugar a mi casa tenés que que tenés que ver las películas. Bueno. Sí. Dale. Y después yo tengo, yo te he visto, tengo ahí el traje de Princesa Leia Esclava. Ah. Sí. ¿sí? Que, y yo hago de Java, de Hack, que uno que la tiene ahí de esclavos. No, pero... No, no. no Pero la esclavitud ya no sé Pero, pero, pero escúchame ya, ya la voy la palil palil ah. para todo público Ah, ah no, claro, no, me sí. sonaba un poco más chanchita Ah, no, pues le damos una vuelta de tuerca pero... No, bueno No Me sonaba muy perfecto Muy chanchita Bien, señores, señores pero A ver, ver señores sí. y niñas Si saben tanto Star Wars O oh, oh, adivinan Verdad mm. o No. A ver, olvidé Bueno, vos escuchaste, chapo Que ninguno había visto Estás en el horno Te vas a... Pero, pero, sabes ¿sabés qué? Sí La, la, la ignorancia Hace las los amis. Es ah, verdad. Wow. Sí, claro, sí, porque porque con nuestra ignorancia aprenden muchos. Claro, eso wow. que es el tema. No, lo que pasa que Orne explica no, Sí, Orne sí. A ver, ¿qué claro, claro. oh. La gente viene hace tres años <risa> aprendiendo una barbaridad <risa> ¿No sabes? La, la gente está cada vez más enciclopédica. Yo siento, los... yo siento que un poco sí. Eh, ¿Tiene algo que decir? ¿Usted, ¿Usted piensa lo contrario? No, uh, no, justamente. Ah, ¿no? La la gente, con ustedes tres, no, la gente sabe. Un ah, montón, sí, no. Un montón. Cuando no aprendes, cuando viene el programa de su tía Marita, ahí la gente no, no, no aprende nada, no sabe lo que es... ¿Me querés chucear y no lo veo no voy a entrar? No, a nada, no, no, familia, familia. Que mi tía haga lo que quiera, ¿sí? Muy Dale. bien. <risa> si quiere hacer de Pepa Pig, haga lo que quiera. Qué ahí. bien, ha, ha habido de decodificado ahí. Sí. Primer pregunta. <risa> Star Wars. A ver. La primera película se estrenó en el 78, en 1978. Absolutamente sí. Sí, recién. Sí. Siempre en el ¿Cata? 78. Me parece que en el 77. Cata, aprobada. Oh. ¿77? 37. Ah, bueno, pero es que falso, no importa la justificación. John Lucas puso 13 palos para hacer la primera película y ganó 213 ¿Millones? Absolutamente sí. No, para mí no. Sí, para mí sí, puso sí, mucho sí. menos y ganó más. Mucho más. Para mí puso sí. Puso 13 palos. Y ganó solamente con la primera, 775. No. ¿Qué? Ves, con mi ignorancia aprendí. Pero oh, la no. pregunta es, ¿esa está considerada verdadera o falsa? Porque la mitad es verdadera y la mitad falsa. Sí, es falsa. Uy, te la dijo. Uh, porque el 13 es impulso, pero la no ganó eso. ¡Tercera! Sí. Chicos, ¿Sí, ¿qué le está haciendo el no, no, sí, ¿ahora no, qué no, pasa? No, ahora, ahora lo hace <ríe> lo burno, chicos. Sí, Ay, pero vienen acá y me choré todo el problema. Eh, sí, tres. Harrison Ford, ¿fue coaching de diálogos en los castings de las películas? ¿O sea, no, lo utilizaron para cochinear no, a Harrison Ford, qué tiene que ver? No me da vida, no me no da ha, pa, no ha pisado. Nunca. No ha pisado un estudio. Ni de sabe esta, lo que es estar. A no, no le gusta el hey, cochinear. Que, bueno, cómo sabe esta gente, no es falso. Sí, él fue el encargado de hacer los diálogos con todos los que iban haciendo casting. Y ah. él no quería que quedara, porque ya era medio famoso y no querían tener cara famosa. Pero después dijeron, ah, chao. Hey. Han solo lo tiene que hacer Harrison Lundberg. Ah. ¿Quién es? es? ¿Quién ¿Sí? ¿Él es actor <risa> de Harrison <Hans Bear> En inglés lo digo, perdón. Chapo, ¿Y quién ¿Perdón? es Han? Harrison Ford es un actor de que participó en Star Wars. Ah. ah, no. Oh, no, bueno, ya también es una falta de respeto. Sí, <risa> <Che>, Ahora todos <risa> saben. <risa> ahora <risa> todos saben. No, pero eso es cultura. Eso Harry lo sabíamos es. todos. ¡Loco! ¡Loco! loco hasta, lo, hasta, lo, hasta yo lo sé. Sí, ¿Qué otra película hizo Harrison Ford? ¿Qué otra película vamos a hacer? Bueno. ¿Entendés? Todas La del látigo ¿Qué decir? Gatúbela <risa> Gatúbela ¡Gatúvela! Esa es Michelle Pfeiffer. ¿Me voy y... a ir al otro canal? No <risa> No No Re aburrido No Para, para no, ¿Vas a volver al otro canal? Indiana Jones Indiana Jones Indiana Jones, Indiana Jones sí, Ah, pero es la del látigo Eso no sí. Gatúbela Ese... otra... Estaba hablando sí. otra cosa de Gatúbela claro. Es la del látigo Sigamos, por favor Ay, No o no. falso? No. Ah, uh. pero No, un canción esto No, Ahí está, mira. LT Ahí está Harrison Ford Haciendo de Han Solo Hace 700 años Claro ¿Cómo sí. querés que sepamos Que sea Harrison Ford. ¿Verdad todo? o falso? Sí ¿Verdad? LT Salió en Star Wars El personaje de LT Salió en Star Wars No, o falso? No, no La única no, no, película no, no. Que yo he visto de T Era con Que tiene el periodo difícil <risa> y, y la bicicleta y y la bicicleta Y la bicicleta claro. voladora No, no mezclemos eh. ¿Pueden contestar verdadero no o falso, falso? No, no porque falso, justificamos falso, el respuesta Oh, sí. ah, no se es puede injustificable, hacer. hay cosas que ustedes hacen oh, Que son injustificables Eso es real El sí, ET es <risa> salió al lt Pero no pegamos ángeles? una Mentira. A ver Esto es en episodio 3 ¿Sí? Esa es la reina Que está pidiendo ayuda Están sí. todos los senados de las distintas galaxias sí. Ah, ¿Sí? Claro, sí, Este le pegó un bajón Porque le dijeron No positivo <risa> Entonces es sentó, mira, ahí volvemos ¿Y para atrás sí. Y se ve cuando se hace un zoom Que una de las delegaciones De los universos De sí. los espacios Es ¡San, san, san, san, Che Tres delegados yeah. CT No, pero porque ¿Qué? los hacen parecido a la silueta Pero no, es, no debe ser el mismo ¿Son Es el mismo Dicen por contrato uh, Marco CT Juan Alberto E.T. y Domínico E.T. Sí, consul, sí, sí, sí. dice cónsul y la hermana de Y club. la bicicleta yeah. en la puerta habrá estado del Senado. Claro, exactamente. Qué bien, mira, A las pruebas se remite. Wow. Hablando de esto, de gente que estuvo ahí metida. James Bond. Ah, James, Bond. Sí, sí, sí. James Bond. ¿Estuvo metida en Star Wars? J Para mí J sí. J Siem. Siempre. mira, sí. él siempre estuvo sí. ahí, siempre firme. Se comprometió con el proyecto del principio. Sí. No, no, no. Porque siempre si estuvo E.T., el James Bond no estuvo James Bond. No, sí estuvo. Para mí estuvo. James, un loco. Para mí estuvo. estuvo. Imágenes. Ay, Ay. ¿pero qué pasó? No es la chica. Subtítulos en modo? chino. Los sí, subtítulos no. en China es lo único que encontré. Por si esto sale en otro lado. Esto es episodio 7, sí, No hace mucho. Ella con el poder de la fuerza le dice. ¿Pues tu arma, arma. Y entregame el arma. Okay. Oh. Y vemos la foto. Ahora vamos a ver la foto. ¿Por qué? Es Trooper! Es. Daniel Craig's Andá confirmar Andá confirmar O sea, eso me da montado Eso me da una oh, imagen montada No, pero montado es eh, jamón y qué foco, con... No, bueno, está bien No, pero rico, él igual. estaba en el proyecto Sí, sí, sabía, No, él estaba en el proyecto Él le pidió, por favor, súper fanático mm, Por favor Ha tenido un conocido Y le dice, metemos, ¿Por qué no me vean me, Que no me vean Que no me vean, oh, no oh, me vean. Oh, Ay, hoy, muy boceador Como dorme Ay, que <ríe> lo quería yo Por favor Es no, la, no, la no, técnica de oh, que se hace en 50, así que pasa así una babosa. Y ¡Entro! Mira cómo se O sea, pide. Es la técnica ya, mira, ¿cómo ¿Esa la técnica. El lloreo, el lloreo. Y bueno, no, el, el que floreo, no llora. Y ahora, sí. señoras y señores. ¿Sí? Estos tres personajes que tenemos acá. Sí. ¿Cómo serían si fueran Star Wars? ¿Cómo se fue, ¿Cómo serían si fueran parte del mundo Star Wars? Qué difícil. Ah. Qué, qué no ¿Cata? A ver. Adelante. No, gente, no es soy yo <risa> El loco sería <risa> Dalman Chicos, qué <risa> raro, ¿No? Pero te queda bien, loco Y me lo lo voy a hacer que la Qué más cornudo, el más malo. Mañana que... me lo hago Qué cornudo saliste, eh Y bueno, las cosas como son <risa> Cada uno aporta con lo que tiene Pensamos che. que no entrabas por el portal Pero pasa Mirá. Mirá Ese sería yo Y es de los malos, parece, ¿no? Sí, es de los malos uh, Pero calo. con eso ya. Ya. ¡No! ¡Es que me cago. No es en el Matiz Fierro, chicos dice, no, baila, sí, baila, me, me traje ¿eh? una cosa firme, mirá, sí, una revela ¿sí? de color No, no, si <risa> no, tuvimos que hacer mucho esfuerzo Fácil ahí, se dio el... Me pelada el lo único, único eso es flow oh, pero te, bueno, pero bueno, bien. cómo sería Ornella ah, No, chicos, a, a ver, ojo, eh Ornella, no está intentado Se cancha. Ornela Ornella sería... A ver, ver anímense eh. No No, no esta es la versión. Pero siempre me volteando. Sí, las orejas complicadas. ¿Qué le pasa con mis orejas? Oh. No volvamos a tocar esos temas. Es lo que había. Es Eso lo para, para. Igual esa sería la versión, no es cierto, tierna. Está la otra versión Ay, que una esteticista, aunque Piladora depiladora nos dijo que vos serías en Star Wars. Así. Ah, una esteticista. No. No. No. Oh, sí, antes de, en no, sí. chico, antes de empezar en la tele, pero no? dicen que vuelas así. Sí, puede pero ser, con el escocés que está de moda, porque siempre a la moda. Y sí, por supuesto. Oh. nunca. Sí. Eh, vos sabés que yo no quería contar que era tan peluda. No, no, pero salieron las imágenes. Pero bueno, sí, no, cuando no. se conocen las imágenes y cuando salen el video, se filtraron. Oh. Porque si hay foto, hay video en la suya. No, no, no. Y siempre me boteando, ¿no? Siempre. No, siempre. No, no. Se me ¿sí? Hacia poderoso. Porque los pelos nunca fueron algo que me pidiera, ¿no? Es natural, son naturales los pelos. Sí. ¿Mm? Gracias, Cata, por nada. Y ahora, señores sí. y señores, loco, venga para acá. Ahí voy. Señores y señores, traigo un invitado. ¿Sí? ¿Qué? ¡Aprendan! ¡Vengan! ¡Acérquense! No. ¡Aprendan! ¿Sí? ¡Venga! ¡Este es un wow, novio! ¿Cómo ¿Sí? Cuando pensaba Venga, que había sido traído. las espadas láseres, por favor! No, no. pero acá en el estudio. Bueno, no a nos van a a la mitad, ¿no? Vamos a probar. Oh, ¡Acercaos! No, no pará. ¿Y este quién es? Me no, ¡Ay, por no. favor! ¡Él es de Mandalorian! ¡De ¡De ma... oh, oh, Mandalorian! Porfa. tenés cuidado! Hola, Mando. La tiene horna en la mano encima. Oh, la trajo. Oh, oh. Mandolorian, tenés cuidado. Es tu versión. Menos, menos. No, ¿yo qué hago con esto? ¡Hola! Oh, oh, ¡Hijo! Oh. ¡Ay! ¡Es el bebé de vos! Ah, ¡Es uh. mi bebé! mira las orejitas! <risa> Ay, ¿qué ¡Hola! qué están? ¡Bueno! Oh. ¡Pero dale la ah. mano! Necesito un padre para mi hija. ¿Ah? Se enamora no. por el ginocchio. Sí, que dice. ¿Sí? ¡Oh! mira quién llegó! No. ¡Ay! ¡La, la princesa! ¡Salí! Princesa. La princesa, la ¡Mirá! ¡Ay, viene con punjillo! ¡Chico! ¡Ay! Ah. ¡Wow! ¡Ay, mira. Y el pelo! para matar a la princesa! ¡No, pues! ¡Chucky! Hello. ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo? Eh, Mi my, my boyfriend... Oh, oh. Ya me dijiste que... No, no, para, no, no, no, no, no, no, your is your no, Yes. no, no, no, no, no, tu novia, es tu But novio? no, no, no, no, no, no, se parece. Yes, and two two, children. two, ah, two children. children. Tenemos dos hijos. Twins Yo oh. Ay, Ay. Esta, y Vicky y Steffi <risa> ¿Te podés no acercar tanto? Ay, es que me, me da protección ¿Qué, ¿Qué pasó con el me... en English? Eh, no, no ah. te acerques no acer Que me quiere abrazar No, y bueno, pues, no, no. hacemos re linda pareja no. ¿Tra trae los láser, ¿eh? Eh, voy a venir con una abrelata, ¿eh? No, como una abrelata ¿Sí? <risa> Miren, este es su sable láser ¡Wow! Este es su sable me láser encanta. Y este es su sable láser Gracias Te has dejado todo los <risa> dos. Sí este tuyo, ahí está. Muy ah, bien. me gusta. Vamos me gusta a probar. Está bueno, ¿eh? Uh -huh. <risa> Vamos a probar, posiciones Sí, de sable láser. Sí. Para ah. que ustedes aprendan, oh, ¿sí? Eso. Obviamente... Oh, recopado. No, bueno, Yo Ay No, el... recopado, su sable. Pero, ¿sí? No, no va ah, Pero hacer hacernos a todos Yo también quiero hacer eso Yo también quiero, gracias Eso quería lo Para Parate un minuto, princesa Porque Es muy lindo ¿Será? ¿Me podés hacer un perro también? No, bueno ah, Si sí, ¿no? estoy trabajando ah. Estamos trabajando Ay, en perdón, la línea Star Wars no, Perdón ¿Cata? Eh, ¿Me salió? No Qué rápido oh, que lo hace el Kata le sacó el trabajo Y aparte le tiene una colita Mi sable láser Y bueno mira Ahí está me quedo princesa. muy Shh. me quedo muy chiquito, así que. Princesa, no, no, ¿está eh, bien? ¿Qué estás? Sí. Ahí está, mira, mira, acá, a mis... mí... Chicos, ¿les gusta para mí? <risa> sí, está eh, el... musculoso. El... Sí, cuidado, el... como que me da el... riqueza protección. Muy al guardaespata. Sí sí, sí, sí. Aparte va a cuidar de ti. Eh, como eh, que me gusta que me princesa levante. Hay... No, pero para. porque Ah. Ah, la princesa. La princesa, oh. ah, Viene con un amigo también. Ah. ¿Qué pasó? No. ¡No! ¿Y eso? Ay, por Dios, lo que ha salido es. No lo vayan a pisar. Hola, Chuchichu. ¿Cómo estás? No conté. ¿Qué me la conté? No me la conté, Ines. Como franco. ¿Para qué te llamamos por teléfono si no va a contar la no. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Un pajarillo. Sí, puedes trasladarte. ¿Pero a dónde va a ir? Ah. Y eso es carísimo, no. en dólares, sí, chicos Si, sí, sí, ni se acerquen ¿eh? No, no, no No lo podemos pagar Si se no rompen, se acerquen, no lo podemos pagar No quiero fotos, que después se no. me no. rayen no. Ay, sí Mira right. Sí, ¿viste? Te presento Bueno, él es Mando, lo recuerdas, ¿no? Es mi novio, ¿sí? Ay, pero justo ay. Y ella, sí, es la que se está como queriendo meter en el medio, ¿sí? Ay, De repente se la, la que está re casada a su novio. con dos niños Sí, de repente se ve. Oh, cuidado viene. que se te Ay, Pero es como, es como su mascota, Leia. Eh, eh, eh, es que nosotras, allá en, en, en, en, en Aldrán, donde vivimos, Ajá. no nos dejan tener dos. Entonces dog. nosotros tenemos caballos. Ah, es como ah. un perro de esa. Claro, pero mucho ah, más ah, inteligente, ¿ves? Hola, Arturito. Qué no Arturito. Acá? Arturito. No, no, no. Yo si que ha que quedado muy impactado ah. con las gambas de Ornella, ¿no? Ah, o sea, ah. Y eso, por eso que no tiene es varón. Capaz que lo está confundiendo con Chubac. Para. Para. Para. Para. No, chicos, respeten. No, menos, mirá. menos. Hola. No, que no hola, me depilé, ¿Puede, ah, puede ser eso. está, puede ser eso. ahí está, puede ser. Ves oh, se está. ¿Cómo se porta ah, la princesa? ¿Hace una porta... ah, ah, pirueta? Ah, se va. Ah, dale. bueno. Ah, Quiere no? asombrar la horne. Claro, ah, sí. Cheque bien, oh, La quiere impresionar. Ah, lo único Chico, que que. Chicos, capaz que, que tiene, tiene suerte y lo llaman a él. Al bailando, al bailando. Va, ver, El, el próximo empieza a Tinelli y arranca con él. Nosotros vamos mirándolo por la tele. Seis meses haciendo porio. <ríe> claro. Bueno. Ay, Ay por, por ahí qué, es, qué, es qué. muy no. rebeldón ah. Es que debe estar como adolescente, porque está muy no, rebelde. No, Ay, Leia, por Dios. No, dice es que, no, que no lo toque. Cuidado. ¿Dónde vas a sacar del escalón? Te digo a vos y a mi hija que lo están pegando. viene el contrarreboto Niñita! ¡Es tu herencia esa! ¿Entendés? Cuando yo ya no esté, no vas a vender. ¡No! Está muy al borde. No, pongámoslo acá en el medio. Ah, Pero no, no me gritas. niña, lo Están denunciando por violencia doméstica. Y entonces, como les decía, volvió. Ah, bueno, eh, este es el cariño que tenemos en la galaxia, ¿no es cierto? Ah, está vos quedando ahí en el medio. A, ¿A vos también te gritas y yo jamás te gritaría. Ay. No, El... es mucho. ¿Qué tier... Me no. pasa la espada, es re peligroso porque lo puede degollar. No, porque esto es un láser. No, porque láser. es un láser de gollador no, Yo jamás, ah, jamás. Sí, mira, como... que... sí, no. mira, mira, mira, me va a defender. Muy bien. Atacala a esa peluda. No seas... ¡Atacala! ¡No! ¡A ella, esa conductora! No. Es? es que me depilo una espada. Me... se escucha. Sí, ahí viene. Ahí viene. Sí, <ríe> bien, voy. bueno. ¿Primer posición de Sable lance, Sí. Okay. Ah, como una clase. Uno. De... No vale, Leia. Usted tiene una espada buenísima, ¿no? Claro. Miren lo que nos ha dado a nosotros. Pero esa actitud. ¿no? ¿Quién soy yo? Le, la, la verdad es la princesa claro. Leia. Una. Pero Chewbacca no sí. tiene... ¿Se ha hecho usted las orejeras con Chewbacca? Dos. Tres. <risa> <risa> Cuatro. Bien. Uno. Arthur está como loco, ¿eh? ¿La uno? Sí, la uno. Era. Era... Así. No, con las dos manos. La uno. Pará. La cinco. Y la cinco es esta Cuatro. Y cuatro, me acuerdo, esta. <risa> no. <risa> cuatro, cuatro, cuatro. <risa> no. Tres. Sí, tres, la que siempre supimos. Pero. Tres, chicos, la que. Mira, qué exigente. Ay, qué no me nombre bien para... Y, y acá los amigos... ¿no? ¡La dos! ¿Cuál es la 2? Sí, eh, ¡Esta! ¡Ah! Pero vos no sabés, convivís, su Ah, ya, ya me lo peleé, ahora ya me lo peleé, ya me lo va a devolver. No, no, no, no, pero... Entonces, vamos de nuevo. Sí. Uno. Uno. Ah. Dos. Ah, Dos. dos. Tres. Tres. <risa> sí. Cuatro... Ah, cuatro, cuatro. chiruletes. Cinco. Sí. Cinco. ¿Sí? ¿Sí? Vamos de nuevo. Sí. Uno. Uno. Tres. Tres. Eh. Sí. Cinco. Eh, este era cinco. No. Cuatro, hasta los cámaras atención hay, No, ella no cuatro es. Cuatro era así, Ella no, era no era, es, chicos. Hasta figuras, los cámaras ¿no? ya la saben. Si Son chicos posiciones, se chicos. Se, ¿Se han, han visto todas las películas, los cámaras, ¿sabes? Es esto? La mosca. No Pero igual influye más, ¿eh? en algo. No Sí, saber. sí, sí, oh. eso influye en oh. todo, ¿sí? Oh. No, es mucho. Calmate un poco. La pusiste con la Vos. Ella fue. Doble, doble. Te quiso quitar el no es que no me parece tan lindo ahora pensándolo bien. ahora que lo no veo de cerca ahora este, como es muy duro todo no. quieres enfrentarte a mí que se enfrenten que se enfrenten qué se enfrenten. Se enfrenten. bien Arthur correte un poquito no Hombre, te vas a caer el calón porque... nos tenemos que ir Ornez sí gracias amigo de sí, amores. Amores. vamos para el de julio hacemos la hinchada qué te pasa Liga? no no, no allá. bueno ¿qué, te, qué querés? qué querés? qué quieres enfrentamiento bueno y la que gana se queda se lleva la brelata para poder, porque si no tenés abrelata, no hay manera oh, de calentar. Que es no, justo ¿no quería hacer una tarta de choclo. Muy bien. Ah, está en picante. Ah, oh. sí. ah ok. Más picante que tú, no vale atacar con los pelos. Se Eso, lo dijo. Eh, ni, ni, ni, ni mío ni tuyo. Con cuidado, <risa> chubaca, chicas. cada uno que, quiera, lo que pueda, con sus A ver, herramientas, chicas, dale. con cuidado. All right. Oh. Oh, hizo la cuatro, te mató. Tengo miedo de pegar sí. la chicas. Oh, me está bañando el perfume oh. oh. oh. oh. ¿Estás bien? Oh, ¡Ganó Orne, chicos! Pausa. Creo que uno. Sí, ganó uno ¡Bravo, Orne. Siempre confiamos en vos, Orne Cinco sí, sí, oh. para uno y uno oh. para todos Ahora me lo venís a decir ¡Qué guacho! O sea que eh. vení, bebés. vos oh. va a aquel lado sí, anda. Vení, amor y, sí. vení. Ganó Orne sí. Vale. Este se ve ¿Me Seguro algún camarógrafo. Vamos a la pausa, sí. Ah, estás tranquilo. Ah, uy, no, ah, se que subió o subir. No, no vamos avisale. a la pausa. Ah, la oh. fuerza que está haciendo. Mandale rápido. Vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Para todo. No, aguanta más. Quédate no. con nosotros. No, no vayamos a la pausa. Estamos un. ¡Estás temblando! Yo le quería contar una cosa. Ah, no, bueno, ahí a la bajó. Pausa, pausa, pausa. No. Eh. Chau, vamos a la pausa. Oh, chicos, por favor, Party up, party up.